Durante muchos años me he capacitado en diferentes áreas del saber, a través de la computadora e internet, de forma virtual, informática, diseño gráfico, community manager, redes sociales, tecnología, docencia, entre otras áreas del conocimiento. Es interesante saber cómo a través de esta nueva forma de enseñanza pues podemos capacitarnos desde la comodidad de nuestro hogar. Y producto a eso, hemos creado en FotoAprendizaje una nueva forma de enseñar. Nos referimos a nuestras clases privadas. Quédate en este video que te voy a explicar paso a paso cómo funcionan nuestras clases privadas, una nueva forma de aprendizaje. Y bueno, ya conoces nuestras clases privadas. Ahora bien, ¿cómo yo puedo conseguir una? Es bien fácil y sencillo. Acompáñame lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestra página web photoaprendizaje.com y dirigirnos al botón clases privadas una vez que esté aquí adentro pues se te da una breve explicación de qué consiste una clase privada o una asesoría privada es muy importante para nosotros número uno conocer tu diagnóstico para que para posteriormente pues brindarte una clase 100% personalizada recuerda que en estas clases privadas Solo estaremos tú y yo. Bien, luego se te muestra o se te despliega algunas evidencias de estudiantes que han tomado clase conmigo a través de los años. Luego están las preguntas frecuentes, como por ejemplo, ¿cuándo comienza la clase? Aquí dice que tú eliges el día y la hora donde se hará lo que sería esta clase privada a través de plataformas de videoconferencia. Bien. Tenemos por defecto Gravity, pero si no funciona, pues tenemos Zoom, tenemos Google Meet, las plataformas son lo de menos. Y luego que tiene todo claro, pues agenda tu clase, le damos un clic acá, colocas el día que quieres trabajar con esa clase privada, pues procedes a hacer el pago y listo. Ya luego de eso nosotros nos estaremos comunicando contigo. Y... Así de fácil y sencillo funcionan nuestras clases privadas. Además, si tienes cualquier duda o pregunta, pues puedes escribirnos a hola.fotoaprendizaje.com y así estaré presto para ayudarte en cualquier duda que te surja con respecto a esta nueva modalidad de clases que tenemos. Y bueno... Ya sabes, si quieres aprender Photoshop, Illustrator, fotografía, video, marketing digital o cualquier área del saber que manejo, sabes que puedes contar conmigo a través de nuestras clases privadas. Clase privada, donde solo estaremos tú y yo para responder todas tus dudas y preguntas. Ya te bendiga mucho y chao, chao. Ah, por fin terminé ya.